la abundante agua convertida en vino para tan poca gente. Existe una acumulación de términos teológicos, Ora, signo, gloria, creer. Se trata entonces más bien de un auténtico signo juánico. Intervienen dos personajes principales, María y Jesús. María no es una figura de relleno o comparsa. Ocupa un puesto importante, aunque el protagonista sea de Jesús. María es modelo de fe y obediencia a la Palabra de Dios. Ella, ante el aparente rechazo de su Hijo, afirma, «Hagan lo que les diga». Invita a los discípulos a adoptar una actitud de disponibilidad total a Jesucristo, reflejo de la postura del verdadero pueblo de Dios ante la alianza. Sus palabras son eco del pueblo fiel, cuando dijo «Haremos cuanto dice el Señor». Así lo expresa Éxodo 19.8 La boda en el Antiguo Testamento es un símbolo clásico de la relación de alianza del pueblo de Israel con su Dios. Considerando esta simbología, el relato de Cana contiene ecos de la alianza del Sinaí, donde Dios reveló su gloria al tercer día para que el pueblo creyera en su enviado Moisés y cumpliera lo mandado por medio de él. La boda de Cana es también una parábola en acción que anuncia la llegada por mediación del Hijo del Reino de Dios. Jesús viene a realizar pues una nueva alianza. Da la importancia de que nosotros de una manera libre y voluntaria queramos llevar a cabo esa alianza. Dios siempre respeta nuestra libertad. Nos pide que si queremos creer en Él y seguirle, Él nunca nos obliga. Pero si aceptamos, tenemos que ser coherentes con esa decisión y seguir cultivando cada día esa alianza. de la importancia de orar y de escuchar su palabra y participar en los sacramentos, de tener el sentido de pertenencia como pueblo de Dios. También nos invita a creer en la eficacia de la intercesión de la Virgen María. Que el Señor los bendiga.